Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube y hoy vamos a estar haciendo este análisis del objeto 244, este tanque nuevo que acaba de salir en la tienda Premium, bien, y está disponible para comprar es un tanque soviético, un tanque ruso de tier 6, pesado por supuesto como lo estamos viendo aquí, vamos a leer un poquito lo que es la historia, analizarlo, compararlo con el KB-85 y por último vamos a estar viendo una replay. Eh, que jugué hace un ratito nada más bueno, objeto 244 un desarrollo posterior del tanque experimental objeto 237 el objeto 244 poseía un cañón más potente el compartimento de combate fue cambiado ligeramente, la radio estaba ubicada en la torreta se instaló un ventilador más eficaz el compartimento de munición y la mira telescópica fueron modificados el compartimento del conductor y el compartimento del motor transmisión no fueron modificados. Bueno, el vehículo nunca entró en servicio debido a problemas con el barril del cañón. Andá a saber qué problemas habrá tenido. Bueno, como dijimos, Naciones Rusia, nivel 6, es un tanque pesado, del tipo pesado. Tiene cuatro tripulantes, un comandante, un artillero, un conductor y un cargador. Bien, no tiene operador de radio. Bien, bueno, eh, ¿qué podemos decir en líneas generales de mm, este tanque? Bueno, podemos decir que tiene un daño promedio de 180 por disparo, digamos, con el proyectil AP, que es el proyectil estándar. Después tiene un proyectil APCR, que sería el gold, digamos, el oro, digamos, del, del, del proyectil premium. Y después tiene eh, la explosiva como la tercera, como la tercera munición. Y pega 300, bien, la, la explosiva si sí penetra completamente. La cadencia de tiro es de 10,53 rondas por minuto, lo que da en bruto, eh, ya les digo, unos eh, 5,69 más o menos, una cosa por el estilo. Estaría pegando aproximadamente, pero eso lo vamos a estar llevando a unos 4.5. 6 segundos, bien si le ponemos hermanos de armas, la ventilación y si le metes eh, chocolate y la purga de ventilación va a estar recargando en unos 4.2 segundos más o menos así que no está nada nada mal el DPM es de 1800 esto lo podemos llevar potenciado como dijimos recién con lo que dije a unos 2300 velocidad de apuntamiento de 2.3, esto lo podemos llevar a unos 1.88 la dispersión a 100 metros de 0.35 lo podemos potenciar a unos 0.3. O sea, nada mal, nada mal, nada mal. Lleva 59 proyectiles. Los puntos de vida es de 880 puntos de vida. Si lo comparamos con el KB-85, podemos verificar que los puntos de vida del KB-85 son de, eh, vamos a ponerle, vamos a ponerle tutti, tutti le cuanti, 870. El blindaje del chasis del KB es 75 y 100 frontales. Eh, en el 244 tenemos 120 de blindaje frontal del chasis, 100 laterales y 60 traseros. Bien, tengo memoria, me acuerdo. Y de torreta tenemos unos 100 de frontal de torreta, 90 y 90 traseros, que no está nada mal. El cañón, para que tengan en cuenta... Eh, digamos para que se dé una idea el cañón es el del mismo que el T-34 eh, soviético por supuesto y el 85 también el 85M T-34-85 el y el T-34-85M llevan este mismo cañón a ver en Tier 6 está de sobra digamos está re bien el cañón en Tier 7 se queda un poquito corto en algunos casos digamos va a funcionar bien por lo general en el 89% de los casos pero si te encontrás algo muy duro, se va a complicar un poquito, eh, o si está alguno bien angulado, bien, bien posicionado, mmm, va a estar medio heavy la cosa. Y en tier 8, bueno, nos vamos a tener que apañar, vamos a tener que hacer alguna que otra maniobra para buscar eh, flancos de tanques, o incluso, eh, tal vez no, tal vez no de hecho, no enfrentarse a los top tier, ni quedarse a tiro de los super caza tanques, como un... Scorpion G, un 130 pm, ni nada de eso, porque prrr, eh, nos volatilizan en un toque. Eh, bueno, puntos de vida ya dijimos. La movilidad, la movilidad es de 520, 11,82 la potencia. La verdad que es una buena movilidad la que tiene para hacer un pesado, no está mal. Vamos a compararla con el del k 85 Recuerden, 11,82 la potencia específica que dijimos. Eh, y acá, lo comparamos con el KB-85, es de 13,09, ¿bien? O sea, tenemos un poquito, un poquito menos de movilidad que lo que sería el KB-85. Pero igualmente no está, no está nada mal, digamos. Se mueve relativamente bien. Tampoco es una gacela, pero... Bueno, zafa, digamos, zafa ahí. Eh, velocidad de rotación 28 grados. Esto lo vamos a poder llevar a unos 32 si lo equipamos con, como dijimos, hermanos de armas y... La ventilación, e incluso lo que es el chocolate, y es, que en realidad, bueno, chocolates en Alemania. Perdón, acá en Rusia son raciones extra de combate. Eh, giro de torreta 26 grados, lo podemos llevar a unos 28, no está, no está mal. Rango de visión 3.40 y 7.30. La verdad que la radio es un golazo. Podemos ver y, y compartir con los demás compañeros lo que son las eh, posiciones de los enemigos. Así que bueno amigos, básicamente este es un pequeño vistazo. Es el chasis del tanque de tier 7 del IS. Es prácticamente igual, es muy muy parecido. Nada más que el IS tiene la particularidad de que los le, laterales del chasis es de 90 cuando acá es de 100. O sea, podemos llegar a utilizarlo para hacer un pequeño side scrapping un poquito mejor. Pero hasta ahí, tranquilos, no se, no se exalten porque si se pasan... Obviamente les digo, hagan un side scrapping contra tanques normales, no, por supuesto, no vas a tener en contra a un Scorpion G y vas a intentar hacer un side scrapping porque te va, la va a poner hasta el cogote o sea, hay que tener mucho cuidado y elegir a veces los enemigos más cuando son eh, tienes más elevados eh, tal vez por el tema de la penetración, 144 a veces nos va a obligar a tirar un poquito más de APCR de lo que quisiéramos, porque 144 se queda medio cortina a veces Pensá que acá en el chasis ya tenemos 120, un poquito inclinado, tranquilamente se eleva a unos 150, 160, con 144 y nos quedamos cortos, cortos a veces. Pero bueno, vamos a tener que tirar más APCR de lo que nos gustaría. Pero bueno, amigos, eh, hemos visto más o menos las características de lo que es el 244. Ahora vamos a ir directamente a lo que es la batalla en sí. Bien. Eh, pasamos así A ver la replay que les tengo preparada para ustedes Y bueno, espero que les, que les guste Vamos a pasar directamente al campo de batalla Bueno, acá estamos eh, Partida de tier 7 Tier 6 y tier 5 Bien, estamos acá en Pilsen Este mapita Que tiene una zona particular para cada tanque. Los cazas van por línea 7 y 8. Nosotros vamos a ir a la, a la ciudad porque somos tanques pesados, con lo cual nos tenemos que mover en la city porteña, ¿bien? La movilidad no, digamos, tiene una movilidad aceptable, vamos a unos 35, 34, más o menos. Una movilidad normal, nada fuera de lo afuera de lo común podríamos decir. nos vamos metiendo en tema. Ahí observo que está a 02D, tier 7, el mediano. Hay que tener cuidado, ahí ya salgo de la zona de tiro. Tuvimos la suerte de que no nos apuntó bien, ni mucho menos. Así que bueno, vamos a ver si podemos entablar un pequeño combate cara a cara con él de paso, pispiamos de costado a ver si podemos invocar algún tirito por ahí ya que estamos, estamos con la P. en principio salimos con la P ahí lo tenemos al mediano yo me meto de vuelta porque él tenía ganada la posición ella tenía la retícula cerrada sobre mi sector trato de que de que, bueno, eh, no me... el disparo rebotó, bueno... Le tiramos con AP, tiene un frontal un poquito inclinado. Si bien no es un tanque duro, no es de, de, de los más duros del juego, ni mucho menos. Pero bueno, así todo rebotó. De lateral también le rebotamos Ya tiramos APCR para, para probar. Ya ahí ya me canso un poco. Le tiro en el chasis tampoco y ya me pudo hice la tiro en la torreta y vete al demonio 196 primer tiro tengan en cuenta que tenemos un daño estándar de 180 o sea bien bien 196 no está nada mal interpreto que no es una buena opción tener una batalla con un medio a esas distancias porque va hey, más rápido y bueno y nos puede estaba bien ubicado digamos no bueno, ahí tenemos al ARL, que está mal posicionado, mal por el ARL. Permiso, permiso señores, pero el ARL no se debe utilizar de esa manera. No está para estar en una primera línea porque es un tanque muy muy blando. Si bien tiene 120 de frontal en el chasis, es un tanque muy blandengue, muy muy muy, que le entran todas. Así que ya lo van a poder ver, salvo que lo incline mucho a esa torreta le van a entrar todas más recargamos en unos 4 segundos fíjense que se la pusimos justo en el vértice de, de entre la torreta y, el, y lo que serían los frontales los, los costados del mantelete y le entró sin ningún tipo de problemas bueno ahí trata de inclinarlo pero si me lo inclina para mí lo deja muy libre para aquel el KB eh, perdón el, KB no, el t 34 85 eh, nos dispara una explosiva Permiso. Fíjense dónde nos da la explosiva. Nos dio justo y literalmente en el mantelete. Ni hablar que fíjense dónde me la emboca. O sea, no fue ni más al costado, ni más arriba, ni más abajo, ni nada. Fue en el mantelete y nos entró. Así que hay que tener mucho cuidado, mucho ojito, porque si un T-3485 con 44 eh, de penetración en una explosiva nos entra ahí. Hay que tener ojo, ojo con algún tanque que tire explosivas, ojo con los KB2, ojo con los OI, ojo con los OI, con todo. Ojo con todos los cañones gordos que nos pueden llegar a hacer mucho, mucho daño, ¿bien? Bueno, nosotros se lo pusimos arriba en la cúpula del comandante, como tenemos nosotros en la protuberancia. Ahí vemos que eh, nuestro querido PK-3002M no nos tiene en cuenta a nosotros, auto apuntado, no hace falta apuntar mucho a ese digamos en ese a ese ángulo a esa posición que tenía bueno la Arti que le tira algún bombazo al 3002 directamente eh, se asusta nosotros le rebotamos en el frontal bueno no llevamos el daño existido por lo menos llevamos unos 946 ahí aparece el chafí Auto apuntado, no hace falta ni apuntar a ningún lado. Directamente trato de con el auto apuntado al medio del tanque. Que vaya lo más centrado posible. Ahí el Stuck 3. No sé qué hace un Stuck 3 ahí. No debería estar ahí. Muy mal jugado por su parte. El señor del Stuck 3. Eh, un Stuck no se utiliza a esa de esa manera, digamos. Bueno, embocamos el tirito y nos llevamos el Stuck también. Vamos, dos kills. 1111 de daño, bien es una partida de tier 7 que compartimos con tier 6 y tier 5 eh, le estoy mostrando una partida normal, bien, una partida que puede hacer cualquiera, cualquier ser humano normal, no, no, no hace falta hacer ningún tipo de pro para hacer esto que estoy haciendo yo ni mucho menos, el KB1S se queda trabado ahí, le apuntamos en la colita y le va a entrar seguro 1163 de daño 3 kills Tranqui, tranca El Shotpanzer S100 El Shotpanzer s -100. El Shotpanzer 4 Que decide irse contra la La Su-122 Que le mete un bombazo como de casi 390 Algo así le sacó Una bestialidad lo que pega ese tanque eh, Es un 122 Así que bueno eh, no, no hay mucho No hay mucho que hablar No le recomiendo Que hagan eso con el 4 No, Tampoco está para eso tiene un excelente camuflaje de 900 y monedita, o de 900 rondas por ahí, con lo cual lo mejor es a estas alturas. Si él se hubiese puesto en los arbustos que están en J6, J7, podría haber pegado aunque sea uno o dos tiritos más, sin que lo detectaran. Y sin embargo, bueno, murió desgraciadamente, se lo ha llevado. Bueno, queda solamente el setter, el ligerito este de tier 7. Está tirando al P43 frontal. O sea que está o enfrente nuestro o en diagonal hacia allá donde está la casita esa. Ahí lo detectamos. Me, me daña la oruga. Trato de no cierro la retícula del todo. Eh, fíjense que recargamos unos 4.46. Eh, bueno. Es lo que hay. Básicamente esto hacía la, la, la partida con el. Con el suso dicho, ¿no? Con este querido objeto 244. Bueno, amigos. Eh, sin más, esto es lo que hicimos: 1163. Pudimos bloquear algunos tiritos. 330, 125 de daño asistido. No sé, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Le parece un buen tanque? ¿No le parece un buen tanque? A mí, en, en líneas generales, me parece un buen tanque. ¿Por qué? Vamos a hacer una lista. Vamos a hacer un, un corolario, digamos. <ríe> a ver. Eh, tiene una recarga bastante buena, de 4,46 eh, con raciones extras, si no sería de 4,6 la, la recarga. Tenemos un cierre de retícula de 1,92. Yo lo, lo equipé con cierre de retícula mejorado, lo equipé con la barra de carga y la ventilación. O sea, cerramos rápido, pegamos rápido, no tenemos un gran daño alfa. Pero fíjense que los tiros que hicimos fueron por lo general arriba de los 180, sacamos 190, 200, o sea, no está mal el daño. Le hicimos 214 al BK, eh, al ARL le sacamos 199, o sea, fíjense que el daño ronda los 200 prácticamente, no está nada mal. 200 cada 4.46 segundos. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de esta replay y seguramente nos veremos en la próxima. ¡Chao, chau. chau!